Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Bienvenidos y aquí estamos en una nueva edición de Conexión Parques. Son las 18, casi en punto. Nos pasamos tres minutitos y ya arrancamos con este programa que me encanta hacer todos los jueves que traemos información que le interesa a los parques industriales, a las industrias que están en los parques industriales, a los desarrolladores también, a quienes desean invertir, y también a todas esas empresas que están en la cadena de valor o que buscan radicarse en parques industriales. Así que es un programa de interés general y hoy, como todos los jueves, tenemos un columnista en el piso y en este caso le doy la bienvenida a Leo Wagner, nuestro columnista de Parques Industriales. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lía? ¿Cómo estás, Lía? Sonó, oh. Sonó medio de, claro. de, de ultratumba, ¿no? Hoy como, claro, muy serio. Yo vengo ahí con todo el push. Y, ¿Cómo estás, Lía? Sí. Bueno, hoy contame título de lo que vas a compartir hoy en el programa. Bueno, salió la reglamentación de los administradores de consorcios que aplica directamente a todas las, a todos los que son PHs industriales con, a partir del 2015, con lo cual hay una movida muy importante en las administraciones de los parques industriales. Excelente. Bueno, de hecho, el jueves pasado habíamos dicho que había una charla que eh, convocaba Red Parques, a la cual fui invitada, así que participé. Y la verdad que es complejo, digamos, de entender. Así que buenísimo que vos puedas estar acá para traducir, digamos, esto qué implicancias tiene para los parques industriales. Bueno, les cuento, eh, les cuento rápidamente que hay dos eventos importantes la semana que viene. Así que si no lo agendaron, agéndenlos. Por un lado está el encuentro... E inmobiliario, logístico, industrial en Rosario, el primero que organiza COSIR con el apoyo de CIALI. Y este es el primer encuentro donde se reúne todo el sector. Eh, logístico industrial, va a haber parques y van a estar todos los brokers, va a haber paneles, talleres, hay un montón en, en, en conexiónparques.com.ar vamos a publicar el programa, pero bueno, hay, hay, hay apertura, eh, hay paneles de expertos que van a hablar sobre el tema, también van a estar las autoridades y además lo declararon de interés del eh, Municipal de Rosario, que es uno de los mercados más importantes de la Argentina. Si Dios quiere, ahí estaré como media partner, por supuesto, en el evento. Y también el otro evento en el que vamos a estar, y ya estamos invitados como Conexión Parques, es en Expo Industria Moreno, que se realiza 18, 19 y 20. Ya está el programa también, por supuesto, con la apertura de la Intendenta Mariel Fernández. Y bueno, va a haber un montón de temas, Leo, no sé si, si, si vamos juntos, pero es el próximo jueves en el Parque Industrial Moreno, que bueno, no para de crecer Moreno con los parques y, y este parque en especial. Así que bueno, van a hablar de, va a haber paneles de herramientas y eh, líneas de crédito, de financiamientos de energía en, eh, y eficiencia energética en especial, de innovación impulsada por el diseño va a estar el INTI, va a estar también Correo Argentino, inclusive en la ronda de negocios del 18 yo creo, no sé si ya eso cerró o me parece que cerraba mañana 12 las inscripciones así que bueno, muy interesante todo por supuesto en conexión parques.com.ar y en las redes sociales de el PIM Moreno que es el Parque Industrial de Moreno eh, y ya nos vamos a los breves de parques en la Argentina con Matías Hortac. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes Lía, equipo de Conexión Parques Y por supuesto también el saludo a toda nuestra audiencia Comenzamos con estas noticias breves de parques industriales Recorriendo la República Argentina Y comenzamos con la provincia de Santa Fe el gobierno provincial firmó convenios para instalar lactarios en cinco parques industriales de toda la provincia con el fin de equiparar los cuidados en el ámbito laboral. En esta ocasión fue el turno del Parque Industrial Metropolitano de Pérez que se suma así a los parques industriales de El Trébol, Cañada de Gómez, Reconquista y Villa Constitución. La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, recibió este martes en Viedma al intendente de Darwin, Víctor Mancilla, para interiorizarse en un tema central para la localidad, el desarrollo del parque industrial. Al respecto, el intendente destacó que sin duda para Darwin y para el Valle Medio, el parque industrial será muy importante ya que estará en un lugar muy estratégico y además por el desarrollo que va a tener ese sector. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció este lunes el envío a la legislatura de un proyecto de ley para crear el Parque Industrial y de Servicios Patamora, en la ciudad de Malargüe. La iniciativa permitirá avanzar con operadoras de hidrocarburos y mineras como Potasio Río Colorado, según destaca el comunicado oficial. Nos vamos a Entre Ríos, el proyecto de ley que establece el nuevo régimen de funcionamiento de emplazamientos industriales en esa provincia tuvo media sanción este miércoles en diputados. Se trata de una norma que busca actualizar la legislación vigente sobre parques industriales que data del año 1987. Esta nueva ley con media sanción regula la autorización, creación y funcionamiento de emplazamientos industriales. Hasta aquí llegamos con las noticias breves de parques industriales de la República Argentina en minutos. Los espero para compartir los breves de parques, pero recorriendo el mundo. Y así era la palabra de Matías Jurta con nuestros ya tradicionales breves de parques. Y nos metemos entonces de lleno a este temón. Sí, temón. Eh, nosotros, voy a hacer un pequeño raconto de, de cómo funcionan los agrupamientos industriales. Nosotros tenemos un antes y un después del Código Civil sancionado en agosto de 2015, eh, anteriormente tenías una convergencia, vos tenés un perímetro industrial cercado con servicios comunes que sería el concepto de parque industrial que maneja la ley ese, ese lugar tenía mmm, parcelas privativas de un uso privado del que compraba la parcela y tenías espacios comunes que son las calles, la, las, las instalaciones contra incendio entre otros espacios comunes. Esos espacios comunes, ¿cómo se, ¿cómo se regulaban? En la provincia de Buenos Aires se recurría a una fórmula de una convergencia de derechos reales sobre derechos reales de dominio, sobre la parcela, la parte de propiedad privada exclusiva, y se recurría a una fórmula media híbrida, rara, de eh, reconocer derechos personales a todos los condóminos uh -huh. del parque sobre los espacios comunes, o uh -huh. sea, las calles, las instalaciones de servicio. Esa fórmula eh, hasta el día de hoy está vigente. A partir del código, del código Civil del 2015, se agrega una figura que incluye a los, eh, a los agrupamientos industriales, de como derechos de nueva generación, los derechos de propiedad, es la propiedad eh, es la propiedad horizontal especial uh -huh. que toma los parques industriales, conjuntos inmobiliarios, entre otras figuras de urbanizaciones. Uh -huh. La particularidad de este, de, este, de este nuevo régimen disponía que eh, los que estaban hechos con la ley anterior o el régimen anterior se debía readecuar el tema que muy claro no estaba como readecuarse. Esa es una particularidad claro. que tampoco sigue estando muy clara, pero lo que sí está claro ahora es que los que administran estos todos los agrupamientos industriales en, en curso desde el 2015 a la fecha y los que se vayan a iniciar a posterioridad tienen que reunir eh, los requisitos que dispone el Código Civil y esta norma provincial que fue sancionada, si bien fue sancionada ya hace muchos años, la, la la ley 14.701, uh -huh. data del 2014, fines fin del 2014, principios del 2015, nunca fue reglamentada. ¿Qué trata esta norma? Trata lo, en, en carácter genérico, ¿quiénes pueden administrar un parque industrial? ¿Quién puede administrar un conjunto inmobiliario como género? Uh -huh. eh, va de suyo que son los administradores de los parques industriales y de los conjuntos inmobiliarios, pero no cualquiera puede ser administrador. Esa, esa figura, si bien el concepto legal de que los parques industriales están mm, administrados por un consorcio de propietarios y ese consorcio de propietarios nombra un administrador, la figura del administrador hoy en día tiene que estar inscripta. A partir de abril de pasado, del 2023, la, el, Ministerio, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del cual depende la dirección de personas jurídicas de la, de la provincia, dispuso un registro obligatorio que se llama REPAC, es el Registro Público de Administradores de Consorcios, y todos los administradores de consorcios tienen que estar sí o sí registrados en dicho registro. Esto, Leo, es para los parques que son creados eh, post Nuevo Código Civil. Sí. Ok, no aplica, bueno, hay un montón de parques bueno, que son anteriores y ahí bueno por ahí, ahora no están obligados. Ahí tenés ahí tenés, eh, tenés una canasta con mucha fruta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenés eh, proyectos que ya tenían aprobado el PH fuera por parcela, sí. que, perdón, que estaban loteados por parcelamiento normal, o sea, ahí tenés condominio y tenés un régimen anterior, uh -huh. y tenés proyectos que no tenían eh, el parcelamiento, a esos proyectos que no tenían el parcelamiento los van a encuadrar dentro del nuevo régimen, van a tener que hacer un PH especial. Y es todo un tema la constitución de un PH porque eh, todos los lotes están vendidos, están funcionando y tenés que reagrupar a todos los dueños y ponerlos dentro de un marco nuevo de juego. O sea, cambian las reglas de juego de administración. Y nosotros todos aquellos que tienen la oportunidad de haber pasado en algún momento por un edificio, uh -huh. saben las particularidades de convivencia de un edificio. De, de los residuos, la administración de los residuos, la administración de la vigilancia, los eh, estacionamientos, todas estas cuestiones que parecen de, de, de vecino de barrio, aplican plenamente en una explotación industrial. Totalmente, Por, y con muchas responsabilidades además. Eh, eh, el cuadro de responsabilidades y sanciones para los administradores que se van a escribir en el repac son muy fuertes, o sea, no es una cuestión menor, no cualquiera puede ser administrador, hay dos dos especies generales de administración que administren a título gratuito o que administren onerosamente sean administradores profesionales de consorcios okay. generalmente los parques industriales recorren a una figura de administración eh, gratuita o sea ad honorem esa, esa administración gratuita tiene menos requisitos pero eh, las responsabilidades son las mismas uh -huh, uh -huh. y esto vamos a aclarar que este registro Digamos, en la Argentina el único lugar que existía un registro de administradores de consorcios es en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Con lo cual la provincia de Buenos Aires sería la primer provincia que lanza un registro de administradores en general, pero que particularmente toca los parques industriales, sobre todo los nuevos que tienen esa figura. Vos tenés que, en alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Que nos uh -huh. debemos una ley nacional, ¿no? De parques sí. industriales nos debemos encarar eh, una homogeneización normativa porque lo que entendemos parque industrial en la, en la provincia de Buenos Aires se va, eh, el, el, se va haciendo más difuso el perímetro de lo que entendemos de parque industrial en, en Neuquén, en Santa Cruz, en Jujuy, en Misiones. Eh, es necesario, si bien la Dirección Nacional de Parques Industriales trata de homogenizar, el presupuesto de la dirección no es muy grande, con no. lo cual eh, eso se está perdiendo, pero como dijiste vos, sí, la provincia de Buenos Aires dio el primer, eh, teniendo casi 100 parques entre proyectos otorgados y en trámite, 180 eh, me ah, dijeron mirá, la otra vez, sí, 180, sí, tuvimos mirá. entrevistado a, a Leo Daglio que anda siempre ah, ahí por todos los caminos de la provincia, mirá, bueno, decía, bueno 180 en, con proyectos, con todo, ¿no? Es un dato, uh -huh. es un dato, eh, bueno, ahí tenés la magnitud, nosotros tenemos que tener presente que la normativa provincial eh, tiene también un déficit de, de, de, de homogenización, pero es la primera provincia que dio, dio esta iniciativa y puso una vigencia por plazos, por ejemplo, en el caso de Quilmes será en junio de este año que entra a ser operativo. La resolución tiene varios anexos uh -huh. donde fija partido por partido, localidad por localidad cuando tiene que adherirse al régimen, o sea, da más plazo claro. a los parques que son más, cuando van llegando al área metropolitana, y menos plazo a los parques que están en, en, en las afueras. ¿eh? Sí, y es importante el conocimiento profesional también de ese administrador, tiene que tener un montón de herramientas, no, como administrador, pero también de los sectores eh, que, que están dentro de un parque industrial, no es solo administrarlo, sino que tenés que... Es, es algo particular bueno. ser administrador de un parque industrial. <risa> bueno, <risa> el parque industrial, eh, a ver, yo creo que son eh, cuestiones, cuestiones. De, cuestiones de magnitud. Sí, exacto. Eh, Siempre cuando uno habla de un problema, que un vecino tenga una gotera y que no te deje dormir, parece una nimiedad, pero vos te complica toda tu vida. Uh -huh. Y son problemas que están exentos de la justicia, porque vos no vas a ir a la justicia. O sea, la convivencia sí. en un edificio es terrible a nivel individual. A nivel industrial tiene una complicación que... Se, sí. se eleva exponencialmente. Exactamente, una industria que está volcando, un, por ejemplo, un efluente que no está tratado, ¿cómo lo sancionás? ¿Cómo, es, ¿no? Y está afectando a los otros y además tenés que aplicar una sanción y es difícil porque, bueno. El todo, sistema, el es, sistema sí. es sumamente complejo, hoy en día se hace, no es que no se hace porque sí. hoy en día tenemos administradores, en mi caso, yo en el parque que me toca dirigir, tengo administrador, estoy vinculado directamente a la administración, hoy se hace el trabajo. El problema es que la reglamentación pone muchas, muchos inconvenientes y muchas obligaciones eh, sancionatorias sobre el administrador uh -huh. del consorcio, con lo cual muy pocas personas van a querer ser administradores profesionales de consorcios, en, cual. de parques industriales. Uh -huh de otras cuestiones probablemente pueda ser. Lo que pasa es que no se ha tenido, no se ha discriminado correctamente la complejidad de un barrio privado, de claro. un edificio en una instalación sí, metropolitana y un parque industrial. Bueno, un tema muy importante que además lo vamos a seguir eh, tratando y siguiendo eh, acá en Conexión Parques. Pero ahora, bueno, les adelanto, porque no lo dije en el principio del programa, que hoy nos vamos a ir a Tierra del Fuego. Vamos a conocer cómo son los parques en Tierra del Fuego y especialmente en Río Grande, que es la ciudad industrial más importante de, de, esta, eh, de este distrito, de esta provincia y eh, Así que vamos a tener una entrevistada especial para este tema Así que no solo estamos con temas de Provincia de Buenos Aires Sino que este es un programa federal Y ahora, además internacional Porque nos vamos a los breves de Parques en el Mundo Que nos preparó Matías Lo que pasa en los parques del mundo También está en Conexión Parques como lo anticipábamos en la salida anterior, en esta oportunidad recorremos el mundo a través de los parques industriales y nos vamos a España. Porque el Ayuntamiento de Almería, en ese país, sometió a consulta pública por un periodo de 45 días la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la correspondiente evaluación ambiental estratégica que, de salir adelante, hará posible la construcción de un nuevo parque industrial en las proximidades del Parque Científico Tecnológico. Son más de 300.000 metros cuadrados a desarrollar mediante la iniciativa privada de un importante grupo de gran presencia en el negocio agroalimentario e inmobiliario que vendría a suplir, en parte, la carencia de suelo industrial existente en el término municipal capitalino y en una ubicación, además, estratégica. Nos venimos ahora a Sudamérica. El Ministerio de Industria y Comercio de Capiatá, en Paraguay, informó esta semana que autoridades de la cartera mantuvieron un encuentro con directivos de una empresa de autopartes quienes manifestaron la intención de ampliar sus operaciones en la planta industrial del predio del Parque Industrial Mariscal Francisco Solano López. La compañía se encarga de realizar exportaciones a Brasil y Estados Unidos para su midenso, una prestigiosa marca de vehículos por más de 40 millones de dólares por año empleando a 1.300 jóvenes. Y hasta aquí llegamos con las breves de Parques Industriales recorriendo el globo terráqueo. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Conexión Parques por Ecomedios. Y seguimos en Conexión Parques y ahora nos vamos a meter en el mundo del... Agro, de la agroindustria y del agro en general. Para eso tenemos a Luis Mongui, socio fundador de Somera SAS y además organizador del reciente Congreso de Distribuidores del Agro. Bienvenido a Conexión Parques Luis, Lía Gelfi te, da la, te saluda. Hola Lía, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Gracias por esta entrevista, muy bien por acá y bueno, con ganas de que nos cuentes cuáles fueron las principales conclusiones de este congreso que <ríe> entiendo que es el primero que se realiza. Sí, a ver, es el primero porque para nosotros el canal de distribución es muy importante. Eh, hoy en Argentina hay 1.800 empresas, o sea, hay 1.800 quid, que operan en el canal de distribución de agro, que abren todos los días 2.500 mil agronomías entonces el impacto que tenés a nivel nacional es muy grande y viste que cuando se hacen los congresos hay foco en el tema de cómo controlamos las malezas cómo controlamos sí. distintas plagas eh, y siempre el foco está puesto en algo que no era el canal y hoy Brasil tiene un congreso que es con mucho foco en el canal, Estados Unidos tiene otro con mucho foco en el canal nosotros siempre dijimos que había que hacer un congreso que tuviera poco en el canal, que le habláramos a estas 1800 razones sociales, que empezáramos a entender por qué podían mejorar, de qué lugar, qué cosas necesitaban y eso. Así que bueno, decidimos hacer este congreso después de mucho tiempo. Y que por suerte nos fue muy bien y la gente estaba muy contenta. Sí, he visto, he visto las repercusiones. <ríe> Te cuento, Luis, que Conexión Parques, además... Eh, tiene su, se repite este programa en la radio del campo. Com, así que este fin de semana también toda la audiencia de este sector va a estar escuchando esta entrevista. Luis, ¿y cuál es la visión de, de, del futuro que, que comentaron los líderes? ¿Cuál es, cuál es la, la visión de este sector? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la foto? ¿Cuáles son los desafíos? La primera es que el canal de distribución es importante. No hay forma que una empresa proveedora de insumos, que está instalada en distintos lugares de este país, ya sea Córdoba, Buenos Aires, este, y en Buenos Aires pueden tener hoy, en Zárate, en La Plata, distintos lugares donde se producen y se eh, fabrican estos estos estos insumos, o semillas, que vos tenés mucho movimiento en la zona de rojas, venado, tuerto, que pueda llegar al productor ...para que lo use sin un canal de distribución... ...con lo cual, lo primero que siempre dijimos... ...y que quedó claro, es... ...el canal de distribución es importante... ...el otro tema es... ...¿qué servicios el canal de distribución... ...le tiene que dar al productor por un lado... ...a las empresas que proveen insumos... ...pero también, ¿qué tiene que hacer... ...en esas localidades donde está instalado? Porque decíamos, bueno, son 2.500... ...pero no que se hacen todos los días... Y ...hay un montón de gente que vive alrededor que a veces está preocupada porque, oh, bueno, tengo una agronomía, entra en camiones, sale en camiones, bueno, ¿cómo hacerlo? Y lo tenés que hacer de una manera que responda a no contaminar, no tener problemas, no tener movimientos eh, fuera de horario, Digo, tenés que poder atender cuál es esa necesidad. Entonces, ¿a dónde vamos? Y que el canal tiene que ser respetuoso del medio ambiente, que el canal tiene que ten, ser eficiente en un montón de aspectos, desde lo económico, lo social, bueno, estamos tratando de ver qué impacto tiene en cada una de las sociedades. Y vos sabés que uno de los problemas más grandes que yo creo que tenemos, no solo en el canal de distribución, pero sí que tenemos hoy en, en las actividades productivas, es a quiénes, a quiénes podemos contratar y cómo hacerlo. Creo sí. el tema de la mano de obra, la sí. mano de obra capacitada además, va a ser la limitante de nuestro crecimiento económico en el corto y mediano plazo, seguro. Claro, todo lo que es eh, eh, recursos humanos. Hubo un panel específico hablando de recursos humanos, según tengo tengo entendido. Eh, y también eh, escuché por ahí un, la importancia que le daban a la comunicación, las recomendaciones que le daban a la comunicación para la gestión de estas empresas. Eso es así, contame un poquito sí. más. A ver, vos tuviste todo un panel de las nuevas tecnologías, ya o sea, todas las. Las ActeC, todo lo que viene ahora de la inteligencia artificial, pero también vinculado a todos los que son sistemas, hay un panel enorme con empresas, startups nuevas como Magoya, Sima, eh, Agrotoken, eh, la gente de AgriRed la gente de Auraban y demás, que lo que hoy estamos están moviendo todos los nuevos sistemas de información y de manejo de datos para poder. <tossit> llegar de alguna manera a esto que decíamos hoy, ¿no? Ser más eficientes, poder atender mejor a ese productor, poder bajar la cantidad de huella de carbono que te genera tener una logística. Nosotros, a ver, nosotros no... Cuando vivís en una ciudad vos ves un montón de repartidores de distintas marcas, no nombrar no, no ninguna, pero hoy hay alguna... Pero hay... Hoy hay 300.000 repartidores de una sola empresa dando vueltas por las distintas ciudades de Argentina. Bueno, lo mismo, pensemos que lo mismo hay que replicar en el agro. Hay un distribuidor que tiene que llegar a un, a un productor con ese producto. Bueno, para eso necesitamos tener herramientas que sean más eficientes, que tengan un nivel de comunicación distinto. necesitas una conectividad en el agro, hoy... Todos sufrimos este tema de vas por una ruta y te quedas genial a los 20 sí. kilómetros de alrededor de Buenos Aires. Entonces decís, bueno, ¿cómo todo esto tiene que mejorar para que el sistema de distribución sea cada vez más eficiente? Luis, y en relación a, a, a que todo esto se tiene que organizar también para que sea sostenible el, la dinámica en, en todas estas localidades... Eh, no sé si tenés información sobre eh, cómo eh, lo, los parques o parques logísticos o cómo las logísticas se están instalando en parques industriales también del país, porque bueno los parques son un ordenador de las localidades, de, de todo lo que es la producción, la dinámica. Y en el interior de las provincias, el 80% de las empresas que están en los parques son agroindustria, O sea que eh, no sé si de estas... 1.800 empresas ¿qué, qué tendencias ves al respecto de los parques mira nosotros lo que creemos es que la, la tendencia es a instalarnos en los parques o que estas estas operaciones se instalan en los parques que nosotros hoy tenemos dentro de nuestra consultora un cliente más de uno pero un uh -huh. cliente específico que es Teliar en, en San Francisco Córdoba que se fue o se está mudando gran parte de sus operaciones, o sea, toda la, todo el movimiento físico pesado, eh, se mudó de claro. el medio de San Francisco a los parques, y sí. en los parques hoy lo que creemos que se va a llevar toda la logística. La, el, el nivel de, de movimiento que tenés en una ciudad, que además va creciendo cualquiera sea, uh -huh. eh, pensalo hoy en una ciudad como Tandil, que quedó... Todas las agronomías quedaron al lado de lo que era una ruta, la 226, que hoy ya es casi la avenida de circunvalación de, de la ciudad de Tandil. Entonces, bueno, ¿nos tenemos que ir de ahí? Sí, ¿dónde vamos? Vamos a los parques, bueno, por distintas reglamentaciones y regulaciones. Están armando un parque propio y están yendo para ese lugar. Pero yo creo que el movimiento va a los parques. Creo que es clave poder crecer dentro de los parques me parece que los parques también, más allá de, eh, y metiéndonos en otra historia, es los parques también van a ser como ese concentrador de cómo medimos la huella de carbono de las actividades industriales que tenemos dentro de ese parque. Entonces me parece que, que el foco debería ser ir a los parques. Los parques deberían crecer cada vez más. Vos ves que hay cada vez más movimientos logísticos concentrados, porque en el fondo... Antes las, las agronomías creían que bueno era comprar y vender era el gran objetivo. Y me parece que con lo transaccional es otra historia. Lo que va a primar en el mundo es la logística, fuertemente. Sí, sí, eh, sin duda es, es el, el gran tema que está hoy en todos los, los eventos como este, que fue el Congreso de Distribuidores del Agro. Así que, bueno, felicitaciones por la organización. Eh, gracias Luis por el tiempo La verdad que en radio sabes que es corto Pero en otro momento vamos a profundizar un poquito más Porque me interesó esto de 1800 empresas Que están alrededor de esta industria Y que bueno, muchas de ellas quisiera Tengo la curiosidad de saber cuántas ya se radicaron en parques Y encontrar algún caso lindo Muchas gracias Dale. por tu tiempo de nada, un placer, gracias a vos, y tenemos un caso lindo que seguro lo podemos discutir. Genial, no lo hablamos. Problema, Abrazo enorme, gracias a, a ustedes y gracias a la audiencia. Chao, ah, chao. Chao. Bueno, era Luis Mongi, organizador y socio fundador de Somera. Ah.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 ¡No hay dengue! Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live Auspicia la columna de Diego Landi. Somos Pymes El único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes Gracias Lía, como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocio Lo primero... Hubo una reunión de empresarios y empresarias en Puerto Madero. Fue de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, la AMCHAM. Y el presidente de esa entidad, que también es CEO del JP Morgan, llamado Facundo Gómez Minujín, hizo un duro diagnóstico de la economía. Dijo que se viene una nueva crisis, previo, como todos sabemos, algo que ya sentimos, recesión e inflación. Otro tema, mañana viernes se da el número de inflación de abril y todos concuerdan que será mayor a la de marzo. Algunos dicen que arrozará el 8%. Eh, y en mayo sería más alta. Esos son números que prenden alarmas. Vamos a temas de emprendedores. Tenemos en nuestra web una nota de Flip. Que es una Insurtech que irrumpió con ideas sustentables en el mercado del seguro. Eric Lewenberger es el fundador y CEO que dejó un alto cargo directivo. Te recomiendo que la leas. Para arrancar un proyecto con propósito. Según él lo definió. Se trata de un seguro... Que vos contratás y acumulás créditos para consumir en una tienda virtual de productos sustentables. También está la historia de Daniel Cochia que es dueño de la Virre Bar. Esos locales que seguramente vos conocés. Habló con Somos Pymes de actualidad del negocio y cómo logró internacionalizar la marca. Otra nota recomendable para los que les gusta el liderazgo y el coaching. Es una de uso Saint Martin sobre el miedo a tener miedo cuando se lidera una compañía. Vale la pena leerla. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. ¡Chau! Muchas gracias, Diego Landi. Gracias, gracias. Y ya nos metemos en, eh, en este viaje que les propongo hoy a Tierra del Fuego. Y para eso tenemos a María de los Ángeles González Canduzzi, directora de Desarrollo industrial del municipio de Río Grande. Bienvenida, María Ángeles, a Conexión Parques. Lía Guelfi te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes a todos por ahí. Mucho bueno, un es placer estar acá conectada desde este lugar con ustedes, así que bueno. La verdad que para... el placer es para, para nosotros poder eh, a través tuyo conocer eh, cómo son los parques industriales, el desarrollo y la industria de la provincia más austral. Así que, eh, si, si te parece, te invito a que nos cuentes un poco cuál es el, el mapa productivo de Río Grande, especialmente, que es la ciudad más, más importante, pero en general de los, los indicadores que vos nos puedas facilitar. Bueno, bueno, para entrar un poco en contexto, bueno, Tierra del Fuego. Eh, es la provincia más joven, ¿no? En, en 1990 este, se declara provincia de Tierra del Fuego, Islas y eh, Atlántico Sur, y la Antártida del... ¿Se escucha bien? perdón. Sí, sí, sí. Ah, porque estoy escuchando como un... Eh, un eco. Como que está acoplado. Un ah, eco, sí. Bien, sí, sí, sí. acá te escuchamos bien al aire, está saliendo bien. A ver, bien. me voy a cambiar. Bueno, voy a cambiar acá un poquito. Bien, este lugar. ningún problema. Bueno, les decía entonces que es la provincia más joven, este, aunque bueno, antes de lo que es el año 1990, en el año, por allá, en el año 1972, este, con un gobierno de facto y demás, se promulga una ley que es este conocida como la Ley de Promoción Industrial, ¿no? Y bueno, y ahí nace toda la historia industrial de, de esta provincia, uh -huh. al menos sus inicios, ¿sí? En donde, bueno, muchas, muchas empresas, al inicio textiles, eh, luego electrónicas, plásticas, sí, han encontrado en esta provincia un lugar para desarrollarse y, y fabricar con algunos beneficios ¿sí? algunos beneficios, este, ya que quedan eximidas este, de impuestos nacionales ¿no? sí. eh, para, uh -huh. para su producción y para um, su, digamos instalación de sus plantas acá de, de manufactura. ¿Sí? Sí. entre esos impuestos bueno se destacan el IVA el impuesto a las ganancias entonces este, la exención de estos impuestos este, compensa un poco esto no de las distancias logísticas claro, del de resto costos. del continente uh -huh. claro totalmente de los costos del traslado o sea esto del, del traslado de los camiones que generalmente este bueno todo el, el traslado se hace vía terrestre de los tanto de los materiales que se consumen para la producción como el producto terminado se uh -huh. transporta vía vía terrestre, este cruzando un estrecho que es el Estrecho de Magallanes, ¿sí? entonces es una es una tarea bastante complicada a nivel logístico. Claro, y el objetivo Mata principal de, de esta ley estaba eh, enfocado, digamos, cuando fue pensada, ¿cuál era ese objetivo estratégico? y estratégicamente eh, pensada no para poblar este, este, este lugar. Recordemos que en ese momento habían algunas instancias de conflictos geopolíticos con Chile, y entonces el, la razón fundamental era poblar estas tierras, este y bueno, esta fue una una de las maneras, ¿no es cierto?, para, uh -huh. a, a través de la incorporación y, y la venida de muchas este, industrias, este, bueno, con eso llegó... Llegaron las personas para la mano de obra, la, la, los especialistas, los equipos técnicos. Bueno, y de hoy... ahí surgen las escuelas, o sea, hay toda una ciudad, una provincia ¿no? que crece a raíz de, de uh -huh. la instalación de, de estas industrias. Y hoy, eh, eh, ¿cuáles son, eh, ¿cómo son esas industrias? ¿Cuántas hay? ¿Cómo creció? ¿Cómo fue esa curva de crecimiento? Y especialmente... Eh, si eso si ese crecimiento implicó empezar a organizarlo en una política de parques industriales. ¿Cómo está organizado territorialmente esta industria? Bien, bueno, lo, el crecimiento principal se dio, digamos, en, en, en la década del 70, 80, 90, ¿sí? hasta el año 2000. Uh -huh. eh, luego, digamos, la cantidad de industrias, sobre todo las, las más grandes, no las grandes empresas, este, en cantidad se mantuvieron, pero sí crecieron algunas empresas que más pequeñas que dan soporte ¿no? a las empresas también más grandes. este Y bueno, para tener un dato, digamos, Tierra eh, del Fuego tenía en el año 1972 aproximadamente unos 13.000 habitantes. Este, esto fue creciendo, esta, esta cantidad de población... Y hoy somos eh, 200.000 habitantes. Uh, sí, o sea, en, en algunos años. este Entonces, sí. bueno, eh, a nivel este parque industrial, nosotros tenemos un parque inscripto en el en el registro de parques industriales, lo que es Río Grande, y existe otro parque recientemente inscripto de la ciudad de Toluín, con con un perfil totalmente diferente, ¿no es cierto? Sí. más relacionado a la producción de, de madera, de uh -huh. algunos alimentos eh, como el pescado uh -huh. y demás, este, y después en Ushuaia también hay algunas empresas, Usoya si bien tiene un perfil bastante distinto, es un perfil más turístico, uh -huh. sí existen algunas empresas, una de ellas que seguramente la han escuchado, es una de las más grandes, es Sí. Uh -huh. este también electrónica. Eh, bueno, y actualmente Río Grande este, tiene aproximadamente en el parque industrial unas 150 empresas, entre grandes, pequeñas y sí, medianas. Este, la, en, en su mayoría, la, la mayor digamos, cantidad de mano de obra sí. eh, se emplea en las electrónicas, este, uh -huh. en las electrónicas, bueno, los principales productos tienen que ver con la producción de celulares, uh -huh. este, televisores, aires, bueno, aires acondicionados también. Eh, sí, que son industrias bueno, pues tenemos... que tal vez hacen más un ensamblado. Sí, sí, sí, tienen, tienen un ensamblado, pero eh, también este tienen toda su producción en lo que es este las placas electrónicas. Hay hay una, una capacidad muy importante, productiva. En, en, y en lo que es el uso de la tecnología, o sea, para fabricar placas electrónicas, este el, el nivel tecnológico que tiene que tener una planta es mucho mayor a solamente, digamos, este el, el, el armado o el producto final. Claro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí la, la importancia en el, en el trabajo que se hace, después puedo hablar un poco más por lo que ha sido grande, en las capacitaciones, en el, en el contacto con las universidades. En, en los convenios que, que se realizan con otros entes, digamos, de la ciudad, de, de la provincia y a nivel nacional también, para poder, digamos, este, sumar a, a esta capacidad de, de manufactura también un, una impronta y, una, y un trabajo este, tecnológico y de innovación y, tecnológica. Y, y además, ¿sí? imagino que todos estos convenios son muy valiosos porque ya con una población de 200.000. Habitantes se van a través de distintas generaciones, los jóvenes, imagino que, que muchos eh, también se migran eh, y, y con esto eh, ustedes logran retenerlos, logran generar nuevos emprendedores desde Tierra del Fuego, ya Nick, digamos, ¿no? nacidos y criados ahí. Claro sí totalmente este, mira yo te puedo comentar sobre algunas experiencias inclusive la mía uh -huh. este, cuando yo trabajé muchos años en una, en, una, en lo que es industrias este, electrónicas este, y allá por los, por el año 2005 2004 muchas búsquedas este, para las empresas especializadas se hacían eh, afuera de tierra claro. del fuego. ¿Sí? Claro. este se buscaban ingenieros técnicos este en Buenos Aires en Córdoba Ajá. y bueno eso con el tiempo fue cambiando porque también este las universidades ampliaron su, su claro. digamos capacidad y sus Ajá. carreras las carreras que, que ofrecen digamos académicamente este y también este hay un, un gran trabajo digamos de la parte en la provincia, el municipio, para capacitar, digamos, a, a las personas claro. ¿no? que, que viven acá y que tengan la posibilidad de desarrollarse en su ciudad. Uh -huh. claro. este, entonces, hoy en día prácticamente los profesionales no, no es necesario una búsqueda externa, sino que casi todas las demandas se, se encuentran, las demandas de mano de obra se consiguen este, localmente. Bien, bien. Ángeles, te hago una pregunta, Leonardo te habla. Eh, nosotros acá en Buenos Aires eh, tenemos a veces una miopía del, del interior, pero hay toda una potencia en el sur, que se habla mucho de vaca muerta, ahora se encontró una piedra para hacer shale que se llama Palermo Ike en Santa Cruz y poco se habla de un proyecto muy grande que tienen ustedes que es el Fénix. ¿Se tiene evaluado lo, cómo va a replicar en todo lo que es la industria de, de, de hidrocarburos en, en la provincia? Discúlpame, ¿qué es el...? El proyecto Fénix de las plataformas petroleras que se van a instalar eh, offshore en Tierra del Fuego. Sí, sí, sí, ahí entendí, ahí sí, totalmente. Este, bueno, hay un, un trabajo eh, de mucho, de, desde la administración pública, también en el análisis, ¿no?, de, de toda esta cuestión y de cómo va a incidir en, en la parte económica, pero sí, es algo que es, es bienvenido acá en la provincia y, bueno, en la ciudad, este para poder para... seguir desarrollando claro. esta, la economía de la provincia, ¿no? Que es totalmente mm. innovador, totalmente este nuevo este tipo de proyectos, este, entonces, este sí, estamos ahí eh, trabajando en conjunto para poder este eh, ángeles para poder y, visualizar digamos este desde los impactos de medioambientales todo, por supuesto, claro. ¿no? también maría eh, de los ángeles antes con... que, que se nos acabe el tiempo ahora yo que tengo un montón de temas quiero hablar quiero preguntarte si una empresa que nos está escuchando hoy quiere eh, quiere radicarse en tierra del fuego en un parque industrial que eh, ¿Hay lugar? ¿Cómo lo acompañan ustedes desde, desde el municipio? Eh, cómo, cuál, ¿Cuál es el camino y eh, también cuánto cuesta? Digamos, una foto así rápida de eh, la información para este tipo de empresas que quieren, están mirando eh, producir ya. Eh, bueno, ahí, ahí, digamos, ahí hay como dos caminos, ¿no? Porque las grandes empresas o aquellas que quieren acceder a un... A un régimen fiscal y aduanero especial, ¿no? Esto se hace en la presentación de un proyecto del Ministerio de Economía a nivel nacional, ¿sí? Uh -huh. este, y después, este, por otro lado, bueno, tenemos las pequeñas empresas o, o medianas, este, o que son grandes también, pero no requieren de un régimen fiscal y aduanero especial, eso, digamos, directamente lo desde el municipio le podemos este, dar inicio. Okay. Eh, con respecto a la tarea específica de las tierras o de cómo instalarse en el parque industrial, bueno, eh, los predios son fiscales, este, la, desde la Dirección de Desarrollo Industrial se hace todo el, el seguimiento de, de los proyectos, uh -huh. en, es, en, en esta dirección se hace la presentación de cuáles son esos proyectos productivos para, para radicarse en el parque industrial y de acuerdo bueno, a la necesidad de, de tierra y de cuán, qué cantidad de tierra se necesita, este, y de acuerdo al tipo de proyecto del tipo de industria, se adjudica un predio. Actualmente okay. el, el parque industrial está en un 95% este, ocupado, Ajá. o sea, tenemos poca disponibilidad de, de tierra. Eh, esto es a raíz de, de esta historia, ¿no? De claro, la historia que yo les comentaba. Del crecimiento, de, de, de crecimiento. Para tener que pensar un segundo parque, entonces, en Río Grande. Sí, <risa> tal cual. Bueno, en eso, en eso estamos, estamos este, Trabajando en un nuevo proyecto de, eh, de, de para las nuevas empresas que se puedan venir a radicar, eh, específicamente pensando en esto no de la prórroga que se dio en el año 2021, claro. este, de promoción industrial. Entonces, bueno, son solemos tener muchas, muchas... reuniones y consultas uh -huh. por nuevas empresas que, que desean venir a instalarse este, acá, Río Grande. Claro, y bueno, última pregunta. Yo, eh, que estoy mucho en, la, en la, digamos eh, trabajando el, el tema de la inclusión, género y en la red de mujeres de la industria, quería saber en Tierra del Fuego cómo hay mujeres eh, industriales, por un lado, digamos que lideren empresas y por otro lado, cómo es <coughs> la participación de las empresas de, en las empresas de mujeres en general, qué hacen ustedes al respecto bueno, eh, eh, si bien en, en la condición y, y esos porcentajes fueron mejorando, ¿no? En la cantidad de mujeres empresarias y en los distintos niveles jerárquicos de una empresa fueron creciendo, uh -huh. Este todavía hay una disparidad ahí, ¿no? De uh -huh. eh, Donde el hombre, en, sobre todo en puestos jerárquicos, tiene una... Hay, es ocupado en su mayoría, ¿sí? ¿sí? Este, pero sí es... es digamos, las, las empresas hoy están más abiertas a, a recibir este capacitaciones o a formar mujeres para otros eh, tipos de trabajos más específicos o técnicos. Uh -huh. Uh -huh. Este, bueno, y dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, la ¿no? de, de Dirección de Desarrollo Industrial pertenece a esta Secretaría, se trabaja mucho y transversalmente con otras áreas, entre ellas, la Secretaría de, de Género y Diversidad de acá del municipio, uh -huh. este, entonces en conjunto suelen hacerse capacitaciones, hemos firmado convenios, este, ahora estamos en un proyecto con lo que es el sello Igualar a nivel nacional, uh -huh. este, para aquellas empresas que, que puedan digamos, certificar el igualdad de género y diversidad en sus plantas, este, bueno, el fin de semana, por ejemplo, estuvimos en, un, en una capacitación de lo que es este manejo de autoelevadores exclusivamente Mira. para mujeres. Uh -huh. este, así que, bueno, fue un, un evento, la verdad, que muy significativo porque muchas mujeres que trabajan en plantas, ¿no? Este, nunca habían tenido la posibilidad de manejar un autoelevador o de capacitarse. Claro. Siendo que tal vez están en, una, en en esa industria haciendo tareas logísticas hace 10, 15 años, pero... Nunca habían podido tener la posibilidad claro. ¿no? de, de capacitarse en eso. Muy este, bien, muy bien. Así que, bueno, se está se está trabajando, llega hasta el sur la, la política de género y me alegro mucho que, que así sea. Sí, sí, creemos que, bueno, ese es, es el camino, ¿no? De que sí. todos tengamos la, la misma posibilidad, tanto hombres y mujeres, en poder insertarse y, y, y hacer, digamos, de las tareas que en la que quieran formarse y crecer. Así es, María Los Ángeles, bueno, yo te agradezco muchísimo eh, este tiempo, Leo y, y yo acá en Conexión Parques, y por supuesto, en cuanto tengan novedades de erradicaciones o si llegan a pensar en un segundo parque, bueno, por supuesto acá Conexión Parques disponible para contarlo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. <coughs> excelente, bueno, les agradezco y bueno, estamos, seguimos en contacto gracias, muchas gracias gracias, gracias a todos era bueno. la palabra de María de Los Ángeles González Canduzzi, directora de desarrollo industrial del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego y así volvemos acá a Buenos Aires con Leo Wagner, ¿cómo estamos? Leo, me ahogo una... me ahogo <ríe> a... te... pero te podés renunciar, si querés. No, ¿eh? no, no, no, no lo tengo pensado, pero si me caigo, llamen al 911. Tremendo. Bueno, te voy a dejar que respires un poco, porque les cuento que eh, vamos a tener especialmente la columna hoy de Patricia Malnati, de Desarrollo Sostenible, que nos va a hablar de Pacto Global. Hola, buenas tardes, Lía, audiencia, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero contar que el pasado 8 de mayo, Pacto Global cumplió 19 años y Argentina se unió a la celebración del aniversario. Eh, Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que invita a las empresas y a las organizaciones a adoptar 10 principios universales en las áreas de derechos, humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Desde el lanzamiento, en el 2004, ha crecido hasta convertirse en la propuesta de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, con más de 12.000 empresas y organizaciones adheridas en 160 países. En nuestro país, más de 800 empresas y organizaciones han firmado el Pacto Global y asumieron el compromiso de integrar esos 10 principios en las operaciones diarias. Y al hacerlo contribuimos a una economía global más justa y sostenible y están trabajando para construir un mundo más equitativo y respetuoso con los derechos humanos. Flavio Fuertes, quien es el director ejecutivo de la iniciativa desde el inicio, nos alienta a seguir trabajando por la sostenibilidad nos dice que la red, desde su comienzo, ha tenido siempre las puertas abiertas a todas las empresas que quieran desenvolverse de manera responsable para brindar las herramientas y el acompañamiento necesario para acelerar la transición a una nueva forma de hacer negocios. Él nos dice que juntos, empresas, gobiernos y Naciones Unidas, podemos construir el mundo que queremos Debemos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible para combatir el retroceso socioambiental en el que nos encontramos. Así que el pacto nos ofrece a las empresas una oportunidad única y esta celebración del aniversario es realmente una gran oportunidad para reflexionar sobre los progresos realizados en la promoción de la sostenibilidad empresarial y para inspirar a más empresas y organizaciones a unirse a esta iniciativa global. Así que los invito a que busquen a Pacto Global Argentina en sus redes y podrán ver toda la tarea que realizan y tendrán la oportunidad de sumarse. Muchas gracias y hasta próximas ediciones. Y así teníamos muchas gracias a Patricia Malnati con toda la información siempre actual de Desarrollo Sostenible y ya llegamos al final del programa, y no tuve que llamar al 9:11. No, no, rápido, pasó muy rápido. <ríe> sí, pasa muy rápido, casi, casi una voy, hora, y además voy. cada vez tenemos más información y tratamos de concentrarla toda, así que esperemos que eh, nuestra audiencia esté contenta. Y les recuerdo que conexionparques.com.ar conexiónparques.com.ar pueden tener mucha más información, pero además se suscriben al newsletter y lo reciben cómodamente. Cuando quieran, leen los contenidos y también escuchan el programa que está guardado ahí. Este programa que sale en AM1220 y por todas las plataformas del mundo mundial de comedios. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.